La Red de Bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada eh, ha grabado este videotutorial con el fin de orientar al estudiante, usuario, investigador sobre el manejo del gestor bibliográfico Redbox. Esta es una herramienta eh, que permite eh, importar referencias bibliográficas desde distintos fuentes, como pueden ser bases virtuales, sitios web, blogs, eh, importar también referencias desde otros gestores, organizar y gestionar las referencias en carpetas, compartir, compartir carpetas, bueno, en fin. Vamos a indicar cuáles son los pasos iniciales para usar Redford. Entonces, se debe ingresar a la página de la universidad www.umng.edu.co, eh, buscamos biblioteca, luego damos clic en bases virtuales y luego buscamos Redfor que sería así, www.umng nos lleva a la página principal de la universidad, en la parte superior damos clic sobre biblioteca, nos lleva a esta interfaz de los servicios de la red de bibliotecas y damos clic sobre bases virtuales e ebooks, nos lleva a esta nueva interfaz, donde a través de recursos podríamos desplegar la pestañita para seleccionar gestores bibliográficos, o a través de la tu Z damos clic en la R y nos lleva a Redforce, damos doble clic en Redforce lo cual nos lleva a la nueva pantalla que es esta y nos permite crear una cuenta la cual se debe hacer antes, siempre antes de iniciar, iniciar a usar Redforce. Recomendación por favor verificar que su correo institucional está habilitado, que lo puede consultar perfectamente Luego si damos clic sobre la opción crear cuenta, lo cual nos lleva a esta nueva página que nos dice que ingrese su dirección de correo electrónico institucional y le damos clic en comprobar. De una vez ya se comprueba que estamos activos, nos dice buenas noticias, la Universidad Militar está disponible con Redford, introduzca una contraseña para crear Redford. Damos, ingresamos la contraseña que podría ser si usted lo desea la misma que tiene registrada en el gestor de identidades o la que usted desee damos clic en ingresar nos dice que para comenzar se debe activar la cuenta a través de un link que nos enviaron a nuestra cuenta de correo institucional damos clic allí en ese link y editamos o digitamos nuestro perfil de acuerdo a lo que nos van preguntando ahí, ok. Entonces, vamos a retomar. Digitamos en nuestro navegador www.umng.edu.co lo que nos lleva a la página principal de la universidad. Damos clic sobre Biblioteca. Damos clic en Ingreso a bases virtuales e, e books Seleccionamos de la a la R para que nos lleve a Redbox. Doble clic en Redsportes. Acá nos pide loguearnos, que es el usuario y contraseña que tengamos registrado en nuestro gestor de identidades, ¿cierto?, para ingresar a las bases, ¿cierto?, y pues obviamente ingresar a la plataforma de Redbook. Acá, como ustedes ya crearon su cuenta, entonces vamos a indicar acá a nuestro usuario el que se haya creado y la contraseña que ustedes hayan creado, ¿cierto? Para iniciar con usar Redworks. Esto me lleva ya a la plataforma de RedWorks. Acá en la parte central me va a ir mostrando las referencias bibliográficas que yo haya exportado. Aquí donde dice todas las referencias, pues obviamente es para ver todas las referencias que yo haya exportado ResWorks. lo último importado también me lo muestra acá, lo que haya trabajado. Eh, aquí en compartiendo me permite ver si me están compartiendo algunas carpetas o cuáles estoy yo compartiendo. Acá en mis carpetas me permite visualizar las carpetas que yo haya creado para mis bibliografías o también me permite crear una carpeta nueva agregar una carpeta nueva simplemente lo que tengo es que digitar el nombre de la carpeta de acuerdo al tema que esté trabajando o a la asignatura mejor dicho el nombre de acuerdo a que usted desee le, decimos, le damos el nombre le decimos guardar y de esta forma ya nos queda creada una carpeta con el nombre ejemplo que fue lo que yo le coloqué al lado de la carpeta aparecen unos punticos, tres punticos. Si yo doy clic sobre esos tres punticos, me permite añadir una subcarpeta en esa carpeta, o me permite renombrarla, o compartirla, o también podría eliminarla, ¿ok? Esas son las opciones que tenemos en mis carpetas. También podemos mirarlo eliminado. Aquí en la opción más añadir, si damos clic ahí, me permite cargar un documento que puedas tener yo de pronto en, en, en PDF cargarlo a Redford, importar referencias desde Redford, desde Mendeley o otro archivo. O también crear una referencia manual, si doy clic ahí, se me activa una plantilla de la cual debo seleccionar qué tipo de referencia es, si es de un artículo de revista, si es de un audio, si es de un libro, para que asimismo se me active la plantilla de acuerdo al tipo de referencia que voy a hacer. Reviso los datos o diligencio los datos que se solicitan y le doy la opción guardar. Y ahí ya tengo una referencia manual creada. ¿Ok? Esta es en esta opción añadir más. También podríamos compartir acá o crear bibliografía. Ya vamos a hacer un ejemplo con, este, con la opción crear bibliografía. En la opción herramientas, podemos encontrar duplicados de bibliografías o en en herramientas tenemos algunos complementos que nos ayudan a manejar mejor o a utilizar mejor el gestor. Eh, por ejemplo, tenemos el Save to Redboard que es para añadir referencias y texto completo a Redboard desde cualquier página web. Entonces, ¿cómo instalo este Save to Refuge? Simplemente le doy clic ahí en, en Save to Reports y arrastro este pluxito hacia mi barra de favoritos. Aquí queda ya instalada esa herramienta. Ya ahorita hacemos un ejemplo de cómo la vamos a usar. Y tenemos otra que es esta, RyanSide, pero ya en el segundo módulo la vamos a explicar a fondo cómo instalarla y cómo utilizarla. Bueno, acá estamos dando un, unos pasos generales de que podemos utilizar en nuestra plataforma de Redboard. Acá aparece si quisiéramos utilizar otro idioma en la plataforma, simplemente lo seleccionamos y a continuación nos trae también nuestro nombre de usuario, ¿ok? Entonces vamos seguidamente a hacer un ejemplo de cómo exportar una referencia bibliográfica desde nuestras bases virtuales. Simplemente ingresamos ya nuevamente universidad militar, biblioteca, y en biblioteca pues podríamos, atraer, podría ser desde descubridor, ¿cierto? Digitamos nuestro tema de búsqueda, nuestro tema de investigación, que podría ser, bueno, yo voy a hacerlo con marketing, voy a buscar sobre el tema marketing, le doy clic en buscar, me aparecen los resultados acá, y si yo necesito, llevar la referencia de alguno de estos materiales o de alguno de estos resultados de búsqueda a mi gestor solamente tengo que darle clic al título y se me activa en la parte derecha unas herramientas y donde doy clic en exportar exportar automáticamente aquí me está apareciendo ya al mencionar en Redworks le digo guardar y esto me está llevando la referencia a Resport. Acá me dice que hay dos opciones de Resport. Acá está en la antigua y está en la nueva. Digo que sí que me lo exporte a la más reciente, a la opción, al más reciente. Y acá puedo seleccionar la carpeta en la que quiero que se me, eh, se me guarde esa referencia. Como creamos una que se llama ejemplo, pues la voy a colocar allí. También la puedo exportar sin necesidad de asignar ninguna carpeta, es me a mostrar acá en esta parte central. Aquí la voy a guardar en la carpeta Red. Eh, perdón, ejemplo. Le digo importar y doy clic en aceptar. Y de esa forma ya guardé en mi carpeta Red por una referencia bibliográfica, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera obtener la la bibliografía en norma APA, simplemente selecciono la referencia o las referencias que necesite, y me voy aquí a las comillitas, digo crear bibliografía, y aquí simplemente selecciono la norma o el tipo de referencia que necesite, cierto, aquí puedo escoger otros estilos, cierto, acá tenemos eh, Harvard, Chicago, AMA y otras, o también la puedo buscar acá, la referencia en la que si no fuera APA, también, o si no me apareciera aquí en primera opción APA, pues la busco acá para que me aparezca, y ya, bueno, yo la tengo acá seleccionada APA y ya tengo en APA séptima edición mi referencia, aquí ya sería copiarla pegarla, en el segundo módulo vamos a ver que a través del Rain Eyesight es otro, el otro plugin que vamos a instalar, lo podemos trabajar directamente desde Redbird. Okay. Vamos a mirar otro ejemplo con, desde otra fuente, importando, exportando referencia bibliográfica desde otra fuente, diferente a las bases. En el caso que fuera por ejemplo Google Scholar, sería, nosotros digitamos en el navegador Google Académico, Google Scholar, hacemos una búsqueda, digamos que para el ejemplo marketing, tengo mis resultados de búsqueda y si yo quisiera exportar la referencia bibliográfica de alguno de estos resultados lo único que tengo que es dar clic en las comillitas, ¿cierto? y le digo que con RefWorks, o sea, me lleve esa cita hacia RefWorks y hacemos lo mismo, exportar a la, a la versión más reciente si quiero seleccionar mi folder o mi carpeta creada o la carpeta a la que quiero que se me almacene esa bibliografía doy clic en importar, aceptar y ya en mi carpeta ejemplo tengo dos referencias eh, bibliográficas exportadas ok, vamos a ver otro ejemplo, otro ejemplo desde otra fuente, en el caso que fuera una noticia por ejemplo de alguno de los periódicos y acá yo no veo las comillitas, no veo exportar, no veo nada, entonces ¿cómo lo haríamos? pues necesito de esta noticia por ejemplo, necesito llevarla mi referencia a Redford que haríamos, me voy ahí es donde utilizo el Save to Redford, cuando no tengo esa opción de eh, exportar o comillitas, en fin, mira acá ya me dice que es una página web, que es del periódico el tiempo, la fecha, en fin ahí ya tengo prácticamente todas las referencias, si necesito agregarle o adicionarle o quitarle algo lo puedo hacer y simplemente me voy a la opción guardar en redfor y ya me lleva la, eh, la referencia bibliográfica a Redford, ver en Redford, acá ya, y la, el, aquí la vemos hace unos segundos, editorial el tiempo, sí, ahí ya tenemos otra fórmula, ¿ok? Ahí nos damos cuenta que eh, el Save to Redford nos ayuda a hacer las referencias bibliográficas desde cualquier página web también, en caso de que sea un libro que tengamos en, en el físico y lo podemos um, eh, buscar también en, el, en, en las bases virtuales, en el descubridor, digito el título del libro y hago lo mismo, la misma operación que hicimos en el primer ejemplo para referenciar si es un libro físico. ¿okay? De esta forma en el primer módulo hemos completado cómo eh, exportar referencias bibliográficas desde diferentes fuentes y se grabará una segunda parte para aprender a usar bien el siguiente mmm, complemento y utilizándolo con, con Word. ¿okay? Nos vemos en el siguiente módulo. Gracias.